Alimentando la cultura es un evento social, cultural, este, solidario porque pueden traer un alimento no perecedero, que luego todos esos todo eso recaudados son este, donados a distintos comedores de nuestra ciudad. ¿no? Lo que buscamos es promover la cultura local a través de bandas, de música, de artistas plásticos o de pinturas. Eh, y bueno, también es una oportunidad para poder pro, eh, promocionar eh, las distintas ofertas académicas que nuestra facultad contiene. ¿no? Además de eso, también ofrecemos a nuestra comunidad, a toda la ciudadanía de Concordia, este, poder disfrutar de varias elaboraciones que en nuestra facultad se hace, como por ejemplo cerveza artesanal, eh, salamines, este, panes saborizados, bizcochitos, pisetas, hamburguesas, etc. Así que, bueno, este, un evento ca cargado de, de, de, de mística de, de los estudiantes de la facultad para, para la comunidad y, bueno, y para que la gente tenga un espacio de venir este, a disfrutar eh, música y, y, a su vez, también ayudar un poco a la ciudadanía. ¿no? Año a año se fue acrecentando porque el evento fue tomando mayor magnitud eh, en la edición anterior fue declarado de interés cultural y, educación, y educacional por parte de la, del Consejo Liberante de, de, de, la, nuestras, de la Municipalidad de Concordia y bueno, entonces eso hace que, que la ciudadanía tome como más importancia a esto que nosotros estudiantes realizamos y que nos permite a nosotros este, poder seguir este año a año lanzando nuevas ediciones porque bueno sabemos que lo que nosotros buscamos más que nada con esto es la integración entre nosotros, entre los alumnos, entre todos los claustros de la facultad, pero a su vez también esa interacción, esa conexión con el, con el medio, con la población, con, con la ciudadanía, porque bueno, porque es un proyecto de extensión y entonces este, lo que nosotros buscamos es poder formar profesionales para este, eh, que estén interiorizados y que se evoque con las necesidades de nuestro pueblo. ¿no?